A las 10 horas tiempo del centro de México, la tormenta tropical nana se localizó en tierra aproximadamente a 200 kilómetros de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala y a 305 kilómetros al este de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Tiene vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste a 24 kilómetros por hora, siguiendo una trayectoria hacia Chiapas. De acuerdo con los pronósticos, se espera que Nana se debilite rápidamente en los límites de Chiapas y Guatemala y que sus remanentes ingresen al Océano Pacífico, donde podría intensificarse nuevamente. Las bandas nubosas de la tormenta tropical Nana ocasionarán lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en zonas de Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, y fuertes en zonas de Quintana Roo y Yucatán, con rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora en Chiapas, de 50 a 60 kilómetros en Campeche... Oaxaca y Yucatán, así como oleaje de 1 a 3 metros en las costas de Chiapas y Oaxaca. Se exhorta a la población de los estados mencionados y a la navegación marítima a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y las Indicaciones de Protección Civil. Nana tocó tierra como huracán categoría 1 la madrugada de este jueves, dejando inundaciones considerables.